Buenas a todos chicos y chicas Y aquí dando un poquillo Voy a ver la música que alto está Bienvenidos a la Section Y Galactic Attack ese Tribute Demo versión, El nombre más largo del mundo Bienvenidos a mi canal Aquí bandolero 7.0 Vamos a echar un vistazo. A ver si le puedo bajar un poquito la musiquilla o algo Que podáis oírme si no Venga para disparar el, el X Para El láser, el círculo, el L1 Parece de la inteligencia artificial o algo, no sé Vale, y lento el R3 No sé Dame no las opciones El opción Vamos a ver Aplicación de los botones, muy bien no, ¿Para abajo o okay. qué? Ok Aquí estamos Vemos todo. Ok Uh, con la pantalla esta vertical, eh A ver Vale, ahí iría Esto es como la recreativa, antigua De los bares, a ver, los matamarcianitos marciano ahí Un juego con el láser Ok Ok Hay un power Vale, y me está explicando ahí Cómo Disparar y cómo Apuntar Tenemos dos, dos jugadores y todo Así que vamos a ver, bueno En esta loción No me deja, dejado, ¿qué tío? <risa> Tirando la, la opción. Y parece que no, ¿eh? A ver Aquí Es leve hard, normal Uh, uh, uh Subido, eh Rápido El audio en estéreo Pues mono <ríe> Record Modo game Modo de juego Consumer o arcade No sé, consumer lo probaremos Pero el de arcade también tiene que molar Y este Ojo Que nos cambia ahí Doro no, no, Ahí Venga, vamos a ver Ojo, ojo Ojo Aquí era pau De esto, ¿no? Ahí Eh, ese que se escapa ¿Qué? Esto hay que cogerlo Ahí Hay que darle ahí a locao Ah, eh, ojo Toma, ha caído. Oh, que viene el meteorito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, oh, oh, oh, No sé si tenemos. Ese no ha podido poner el meteorito. Yo, yo, yo, yo. Ay, ay, ay. No sé si tendríamos bomba o algo, tío. También teníamos ahí, ¿no? Ok. Un siquillo muy alta, ¿eh? Pero bueno Ojo Ojo la torreta Dame lo rojo No sé so si me la ha dado o qué Los tanques Ojo los tanques dámelo rojo dámelo rojo Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado, poca broma. O el Torreta. Madre mía, de torretilla que hay por aquí también. ¡Ah! Lo he visto, lo he visto. Ah, qué mal. Ay, ay, ay. Dame, dame esto. Ay, que viene. Ay, que viene. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Voy a darle aquí, tío. Ay, ay, ay. Bien, uno destruido. Bien, bien. Cuidado ese. Ojo, ojo, eh. Ojo. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. Tenemos bomba nina, tío. Que viene, que viene, que viene, viene, ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué me da, que me da! No tenemos las, ¡eni bomba! ¡Oh! <risas> ¡Me no veo nada! ¿Qué pasa? Ahí. Eh, ¡Eh! Dame esto. ¡Ah! esquivar, que esquivar! ay no puedo con eso! ¡Ah! Me dio, me dio. Uh, la musiquita aquí está muy alta, ¿eh? Tenemos el low mode, que no sé tampoco. Sí. Dame, dame cosita rica, dame, dame. Ahí estaba ya muerto tío, cachis. Pero bueno, ahí estamos. Ahora dos, gracias por jugar. Thank you for playing. No sé, el slow mode Ahí, tenemos el slow mode Esta es la Section. Y luego para jugar el otro Galactic Attack ¿Cómo lo haríamos, tío? Creo que para la derecha O algo de alguna manera Son dos demos Yo para mí, pero bueno No me deja hacer nada A ver aquí Rewind pantalla configuración el lenguaje tenemos el español vale configuración de la pantalla normal largue sky scanline la línea de exploración no sé tío. contraste anti aliasing si se ve más claro y todo, ¿no? Se ve más claro si en off El y Este no está disponible Vale, pues no tenemos mucho más, ¿eh? Los del juego, los créditos A ver Configuración de la pantalla Ya ¿No lo hemos hecho No sé A ver Finaliza la partida Cambiar de juego Cambia Galactia a Sí, sí Venga, vamos a cambiar el Galactia Atá A ver qué tal También Podemos vol volver aquí el L1 la, No sé, lo del Consumer Mode ¿Vale? Con L1 Lo, lo único que, que hacemos ahí Pero bueno Está bien Vale Ponemos el Low Mode ahora A ver Si nos deja Aquí tenemos el Galactiata, ¿Vale? El Low Mode eh, hasta, hasta ya no le daba Vale El power to eh, No sé, va como un poquito más lento Sí, va como ahí Va súper lento sí, No sé lo que es, tío Lo del L1, en serio Vale, este con el o pues el hombre Me ha dado tiempo Cuidado a oh, los locos estos No sé yo no, no me hace mucha gracia Esto del modo slow Parece este que va trompicones ahí No sé si será también afectado Por el anti-aliasing o algo Pero bueno Ok. eh, eh cuidado Aquí viene los meteritos. Ahí vienen. Eh, cuidado con ese. Cuidado. A ver de los rayos láser Ven Eh, amigo. ¿No mames? Ahí ha muerto. Aquí con la minería ¡Ojo! Oh, el tanque ahí Que nos da una cosita El tanquecillo ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! <risa> ahí Los tanquecillos Que me la van a dar los tanquecillos Esto tenemos que cogerlo Para mejorar nuestro tiro Vale Ahí podría marcar uno Cuidado ese Que no nos dé Cuidado. Ojo, ojo. A esto. Cuidado, a los tanques. Eh, otro rojillo de estos de la Mejorar. Viene a hablar. Eh, eh. Cuidado. Cuidado. Yo no marcaba el tanque. Ahora. Eh, que viene. Cuidado, que estos son peligrosos. Muérete Muérete 200 puntitos ahí No me interesa romperlo Los dos lados no puedo Ojo ahí, eso se me escapa Oh, niño Me duele ya el dedo de apretar el X y el, y el círculo Joder, oh, la nave está chunga, tío Rompele los brazos a esto Ay, ay, ay, ay, ay, que nos va a dar, que nos va a dar, a matar a darle ahí. Cuidado, cuidado. Hombre, así parece que se controla más, ¿eh? Desde luego con la... Cuidado. Ahí viene. Cuidado. Nos fiamos. Ahí no nos da, bien. Y le estamos dando a nosotros. Sé. Bien, uno ha caído. Cuidado que no nos encierre Ahí, cuidado Bien Otro Otro Cállate Empieza ahora con los rayos láser Esto Venga, uno ha caído Vamos por el otro Otro lado Que no veo no veo, que no veo Ay, me dio Me dio, me dio ahí No me he podido Escapar Vamos a correr al lado nosotros solo. Ya, así si podemos ir. El... A ver. Dame. Dame, hombre. Ay, ay, ay. Dale ahí con el láser. Bien. Algo más roto por ahí. Cuidado que viene. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, bien, bien, bien, chavales. Perdió una vida nada más. Hombre, con el low mode la verdad que va más lentito y. Quieras que no? Parece que va cámara lenta, pero bueno. 150 menos 200 puntos, mucho. Muy bien, ¿no? La demo, el juego completo Me, me imagino que mejorará Vale, ya parece Que no, no hay más niveles ni nada, ¿vale? Otra cosa no podemos hacer, así que Bueno, pues Gracias por Por ver la, la demo, por ver el vídeo Y muchas gracias A todos, un saludito Peñita Cuidarse mucho, chao, chao